Sin duda existen muchas razones para que una mujer geste un bebé para otras personas. Mirna se encuentra a la espera de la transferencia de embriones y a diferencia de Ana, está enfrentando este proceso sola, ya que no cuenta con el apoyo de su familia y se encuentra divorciada. Y Mirna, ¿y tú eres consciente de que te espera un momento eh, fuerte ahora, no? O sea, de muchos cambios: el barrio que va a hablar, los doctores que tienes que visitar. La madre de España, el niño que tienes que entregar, o sea, te esperan meses eh, movidos, ¿no? Sí. ¿Y sí estás me... preparada? Y ahí me voy preparando. no te preocupa que, que se entere tu ex marido? Pues no, como que dice, pues él viene cada 15 días como que dice no a ver a los niños, pues no creo que se entere, no se para a preguntar pues a ti cosas, es a lo que viene, a lo que viene y se va. ¿Y, ¿Y te da miedo el sí se lo... Pues en una parte sí, por la pensión que me pasa más que nada, como que dice. ¿Y qué tiene que ver la pensión? Pues va a decir que ya tengo otro marido, pero las cosas que yo les platique no me va a creer. Lo tenía que yo llevar a la clínica para que así lo vea que sí es verdad. Pero... Ya. O sea, tú tienes miedo que te quite la pensión. Ah, exactamente. Pero ya estuve investigando y todo y me dicen que yo si yo puedo estar embarazada y no me tiene por quitar la pensión. Mm. La pensión es para tus hijos, Exactamente, ¿no? la pensión es para niños. Así es. Mirna, ¿y, y cómo, cómo te imaginas que va a ser ese momento cuando nazca el niño o la niña, o los niños y las niñas? No. <risa> pues yo diría que muy feliz para la madre, como que me este dice va a ser muy feliz para ella, más que nada que espera ese momento de ser mamá, como que no es, de que tenga un bebé así en su brazo. Va a ser muy, muy, muy feliz, como que dice. ¿Y tú también? Porque... Y yo también, igual. <risa> Porque si me va a sentir, con... me siento contenta, pues ayudarla de que ella sea feliz. ¿Y ustedes ustedes ya hablaron, eh, como hicieron un contrato, un convenio de cómo va a ser la comunicación? ¿Se van a seguir viendo? ¿Tú quieres seguir estando en contacto con el niño o la niña o prefieres mantenerte aparte? Pues yo diría, ella me dijo que si yo quería estar en contacto con la niña, pero yo a veces digo que no, porque pues, tengo temor que no se entere el bebé, como, como vino, pues, que no fue la mamá a ella o. Ah, ¿tú, qué, tú prefieres que no se entere Ajá, el bebé. Exactamente. Y, pero el bebé algún día va a preguntar. Eso y... sí, pero ya no, ya, no, ya no voy a estar yo como que. <risa> <risa> ya no voy a estar comunicada con ella. Ya no, tú, no lo voy no, a estar. No... Claro. Tú prefieres, sí. ya tienes tus hijos y. Y ya está. Sí. ¿Y te da miedo el futuro de tus hijos? ¿Te asusta? Sí. Sí me asusta porque no quiero que pasen por la situación que yo pasé. Así es. Por eso no quiero que pasen. cuál es la situación que tú pasaste? ¿Que no quieres que pasen tus hijos? Hambre. <ríe> porque con mi familia sí la pasábamos bien, pero a veces no había... Pues eso no quiero que pasen con mis niños, niños. ¿Y ahora te ha pasado alguna vez que no has tenido para comer? Pues gracias a Dios, no. Hasta ahorita no. no Pero te Si miedo. no, si no hay nada que comer, aquí está mi río. Él me da de comer. Y por ejemplo, Mirna, cuando tú piensas en tus hijos, ¿no? Y en la educación que le quieres dar y en las oportunidades, ¿crees que este programa de maternidad subrogada. ¿Va a ayudar a tus hijos en el futuro? Sí. Sí, porque si se si me llega a dar, si Dios quiere el proyecto que tengo, este de ahí voy a sostener, como que dice, para que ellos sigan estudiando y que sean más, como que dicen, buenas personas en la vida, como que, que van en buen camino, más que nada. ¿Y bueno. qué más quieres hacer con ese dinero? Me estabas contando que tienes otro proyecto. Sí, el proyecto es de la moto. ¿De la moto? De la moto. O sea, en un barco, tú quieres una moto, no, barco. tú eres rebelde, tú no moto. quieres el río, quieres la carretera. Ah, no, también quiero el río, pero ya cuando yo tenga un poquito más, ya ahí sí ya ah. me compro mi barco. Ah. ¿Y qué quieres hacer con la moto? Pues, rota que llegue, rota que, este, nueva que salga. Ya ves que hay unas motos que llegan falladas, así te llevan a los ah, talleres. un taller de motos. Un taller de motos. Y te imagino ahí como... Ah. Sí. O sea, tú, Mirna, eres como una mujer rebelde. Te rebelas contra todo. Ah, sí. ¿Te sientes una mujer rebelde tú? No. ¿No? Pero una mujer valiente, sí. ¿Qué noticias tienes para contarme? Muchas noticias. <risa> sí. En principio ya ves que le dije que iba a comenzar ya con el sí. tratamiento. Sí. Comencé con el tratamiento. que me hicieron la transferencia. Ok. ¿Y cómo fue? Pues fue de maravilla, todo tranquilo. <risa> ah, o sea, ¿estás <risa> No, ahorita no. Ah. No, porque no se dio Ah, no pegó. No, no pegó. ¿Y se enteró? Sí. sí, se enteró. Se enteró. Sí, se enteró. Ahí está, también, ¿Y? se enteró. ¿Qué pasó? Ay, fue horrible. Sí. Sí, porque este... ¿Qué te pasa? Que este, Ya ves que te dije que me pasaba pensión sí. y todo. Pues me la quitó. Ajá. ¿Te la quitó? Sí, me la quitó porque como dice que yo estoy ganando dinero, pues el dinero de él ha de cuenta que no me servía. Y por eso me la quitó. ¿Y tú no le explicaste cómo es el sí, procedimiento? Le expliqué más o menos cómo era, el tratamiento, el proceso, y me decía que no, que no dejara así, que tenía yo tener que amorosos con la pareja. ¿Cómo? Ah, que tú tenías una aventura amorosa. Ajá, aventura amorosa. <risa> o sea, ¿Qué, ¿qué sientes cuando tu marido se opone, la gente critica el programa, te critican a ti? ¿Cómo pues, te enfrentas? Cuando, Pues a mí como que me dice me va. ¿No te importa? No me importa de la que gente dice, si al fin y al cabo la gente no me da de comer. Yo tengo que buscar la manera de cómo mantener a mis hijos como que, y darle lo mejor, más que nada, ya que yo no lo tuve. Le quiero dar a mis hijos algo que no tuve yo, pues, que no estén en la pobreza igual como la tuve yo. Ajá. Por el dinero no no estudié y todo eso, y eso quiero que ellos tengan, estudio y todo, para que sea alguien en la vida. Toda la gente que fui a entrevistar y a preguntar Siempre ronda esta idea de que Ah, porque son mujeres pobres eh, Están manipuladas, no saben decidir, no saben lo que hacen Pues yo me siento bien, toda tranquila La gente me no puede decir muchas cosas Pues no le haría yo caso, como que me dicen Sienten envidia <risa> <risa> Se dice aquí que son envidiosos no? ¿tú, eh, ¿Tú crees que la gente es prejuiciosa? Que... Sí Exacto, que pide la gente ¿Y Nada más de hablar por hablar, y no saben de lo que hace uno pues, prácticamente. También durante todos estos tiempos la gente dice, bueno, pero ellas tienen otras opciones. ¿Por qué no hacen, una, por qué no hacen otra opción? Eh, ¿Tú crees que tú tienes otras opciones? Para mí no hay otras opciones más que esta. Porque si yo le diría que si tuviera otra opción, no, este, no me metería en ese programa, pues, para hacer mi proyecto. Exactamente. Para mí, esta es la opción. ¿Tú armas en, en tu cabeza ese planteo? O sea, ¿sientes que, que esto va a cambiar la vida de tus hijos? Si yo pongo mi, mi, mi taller, de ahí mismo va a salir para los estudios de los niños. ¿Y crees que si no estarías en este programa, tus hijos no van a tener oportunidades? Tenía que trabajar duro más para tan siquiera que lleguen a la prepa Por lo mismo. porque la universidad